Bien, bueno, eh, voy a tratar, ha habido varias preguntas a nivel de cancelación y de, y de hecho si sí, la cancelación en particular, una que motivó esta explicación es si la cancelación eh, eh, es información que es irrelevante o no. Bueno, la respuesta es que la cancelación es una información que es redundante pero es muy importante para lo que, lo que estamos viendo. Entonces... ¿Cómo vamos a hacer para ver si es qué es redundante y qué no? Habíamos construido esta derivación, como dijimos, usando la estrategia de desarmar lo más que puedo la conclusión a la cual quiero llegar. Desarmar, ¿qué quiere decir? Sacar conectivos de encima. Y como voy marcha atrás, las reglas de introducción son las que me permiten sacar conectivos y voy para, para arriba. Ya. Si yo la leo, como viene una regla de introducción como la del implica, me hace aparecer un implica. Pero si yo quiero arrancar de la conclusión y quiero desarmarla, voy a ir marcha atrás, para arriba, entonces la regla de introducción es la que me va a borrar con el tiempo. Entonces, introducción de implicación me borra esta, esta implicación, me quedo con el consecuente. Introducción de la conjunción me borra esta conjunción, me quedo con los términos de la conjunción. Y. Eh, la estrategia esta canónica que estoy describiendo, cuando llego a cosas que no puedo desarmar más, tengo que fijarme en las hipótesis que tengo para poder deducir. Bueno, entonces, habíamos construido con esta estrategia canónica esta derivación. Pero ahora borremos todo lo, lo, lo, lo accesorios de esto, todos los dibujitos, corchetitos, todo, y nos quedemos con el árbol, con la implementación que tenemos de derivación, que son un árbol. Entonces acá la tenemos lo voy a correr para que se vea, es un árbol y tiene que tener un nodo distinguido que la conclusión. sí Ese es el árbol. Insisto, como había dicho más temprano, un, un grafo así, si yo digo que esta es la, la raíz, me va a quedar distinto, ¿no? Sí, si yo tengo un árbol así, ¿no es cierto?, Sí. si yo tengo un árbol así no es lo mismo que diga que esta es la raíz que diga que esta es la raíz y puedo hacerlo no me va a quedar me va a quedar así si digo que esta es la raíz me queda el árbol así no es cierto un poco abajo Pedro Ah, estoy muy abajo, bien. Eh, si yo en un árbol así, esto, esto lo tienen que, que saber de discreta 1 y de, me parece que algoritmos 2, que si yo un, un grafo que es un árbol, digo que esta es la raíz, ahora me queda así. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces acá este 2, este, no, me quedo mal, a ver, 2, 1, 3, 4, 5, 6, ahí está. Bueno, o sea, tengo que, esto es solamente para decir que tengo. la, la información importante a nivel de implementación de, esta, de estas derivaciones es la siguiente. Tengo el grafo, las, las decoraciones, que son la, la, la, las proposiciones que me, me etiquetan cada nodo, ¿sí? y cuál es la conclusión, cuál es la raíz. Entonces ahí tengo el objeto concreto que estoy trabajando, la, la derivación como objeto concreto. Ahora, si yo veo de este lado... Y hay muchísimas cosas al cohete, ¿no? O sea, como que dicen, lo que estoy diciendo es que no están acá. No están ni los cartelitos de, de si es eh, eliminación, no están los cartelitos, los corchetes de cancelación, no está nada de eso. Pero, eh, yo voy a poder eh, deducir, a partir de la forma que tiene esto, qué paso estoy haciendo. Si tengo un nodo cuyos padres, eh, que, es la con, que está decorado con la conjunción de sus padres, entonces lo que hice es una introducción de la conjunción. O sea, todo eso lo puedo deducir. Y ahora, eh, acá tengo un nodo cuyo padre es, está decorado con una conjunción de dos cosas, una de las cuales es la decoración del, del nodo hijo. Entonces, en este paso hice una... Eh, intro, eh, eliminación de la conjunción Eso se lo, lo puedo deducir Ahora, ¿cómo deduzco cuáles son las hipótesis No canceladas? Las hipótesis son, to son todas las hojas Esas son hipótesis Pero el conjunto de hipótesis así pelado No me interesa Las hojas Ver las hojas de árbol no me sirve Lo que me sirve es saber cuáles Están canceladas y cuáles no Entonces, ¿cómo calculo las que están canceladas? ¿Eh? lo que tengo que ver es lo siguiente. Primero identifico, bueno, no voy a poder dar toda la definición ahora, lo voy a poder terminar de dar al final de la clase, pero para el, voy a dar una forma de darse cuenta de cuáles son las hipótesis canceladas en este árbol, porque en este árbol hay una sola regla que cancela hipótesis. ¿Sí? Nosotros tenemos, eh, a ver, tres reglas que cancelan hipótesis y la, la única que usa este árbol es la introducción de la implicación. Entonces, veo las reglas que hay, y acá llevo una regla donde hay cancelación de hipótesis, que es la introducción de implica. Acá, viendo que esto es una... Eh, eh, llegué a un nodo, decorado con una implicación, y, su, y tiene un solo padre, y ese padre es el consecuente, entonces la regla que se aplicó ahí es, introducción del implica, y esta es una regla que cancela. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cuál, ¿Cuáles son las que voy a cancelar? O sea, mi algoritmo, o mi función de cancelación, que es lo que me hace, me dice... Ajá, llegaste a un nodo que se obtuvo a partir de la introducción del implica. Entonces, fíjate en el árbol que queda por arriba de eso, el subárbol que queda por arriba de eso, y vas a declarar que todas las hojas decoradas con el antecedente están canceladas. Entonces, ¿qué hago? Voy para arriba y me fijo todas las hojas decoradas con el antecedente y cancelar. ¿Sí? Todas las hojas decoradas con el antecedente. ¿Sí? Esa sería la definición. Ahora, ¿cuál es la interpretación? Por ahora intuitiva. Es que la definición, por ahora intuitiva, es que las hipótesis que cancele no es como que no estuvieran. Y las hipótesis que no cancele, esas son las importantes, son las que todavía estoy debiendo. ¿sí? Eh, para, como el, el ejemplo es medio, medio sonso, pero es el ejemplo que dije recién. Yo, por ejemplo, quiero concluir que n es par. Ajá. Pero, ¿n cuánto vale? Y no sé. No, macho. No. N podría no ser par. ¿Sí? Aún suponiendo que fuera entero, n podría no ser par. Ah, bueno. Pero, ¿y si n es múltiplo 4? Entonces sí. Bueno, eso estás debiendo. Para que valga tu conclusión de que n es par, Necesitas alguna hipótesis. Esa hipótesis que estás debiendo es la hipótesis no cancelada. Las hipótesis no canceladas, en resumen, son las que estás debiendo. Son las que no tachaste con este algoritmo. Esa va a ser como es una conclusión a posteriori. No, es, no, no, no se sigue todavía de lo, que estamos, de, lo, yo, de lo que estamos describiendo. Lo que estamos describiendo, el cálculo es puramente simbólico. Bueno, tengo unos árboles, tengo unos árboles y hago operaciones con esos árboles. ¿sí? Eh, pero lo que va a resultar cierto es que justo las hipótesis que no cancelo son las que estoy debiendo, las que requiero, las que necesito para obtener mi conclusión. Las que no tacho son las que necesito para obtener mi conclusión. Imaginemos, no, para, para, para terminar el, el, el ejemplo este, imaginemos que el árbol terminaba ahí, ¿Sí? Entonces, ¿cuál era mi conclusión? Psi y fi. Entonces, yo digo, me paro y digo, ah, probé psi y fi. Y, Pero, ¿de dónde sacas que ese que es? Tendría que saber que, que valen fi y, eh, psi y fi para poder concluir eso. Ah, tienes razón. Es que yo había supuesto había supuesto psi, phi eh, y psi. Ah, avisar, está bien. Está suponiendo eso para poder concluir psi y phi. Entonces esa hipótesis no está cancelada. En este hasta este punto no hubo ninguna regla que me permita cancelar hipótesis. Después, ¡chim! En este paso, ahora yo tengo algo que es universalmente válido, y ahora ya no depende nada, porque en este punto cancelo esta hipótesis. Hago el algoritmo de buscar todas las veces el antecedente, t, -t, -t, -t tacho, y ya no me quedó ninguna hoja sin tachar del árbol. Bien, eh, entonces, en conclusión, mala palabra. Redondeando. Eh, hay información en, este, en esta forma de escribir las derivaciones, hay información, mucha información redundante que nos va a ayudar a nosotros a leer y a escribir estas de, esta de, demostraciones, esta de, esta, estos objetos que no están en su, en su especificación formal. ¿Sí? La especificación formal es solamente un árbol con nodo decorado por proposiciones y un nodo señalado como conclusión. Pero, y en particular la noción de hipótesis cancelada o no cancelada, eh, eh, se puede deducir de la estructura del árbol pero eso no quita que sea muy importante o sea, como que es una de las cosas más importantes la noción de hipótesis no cancelada bueno, espero que haya ayudado un poco eso y voy a ver si hay un bien Bien, voy a continuar un poco más. Wow. Voy a continuar un poco más con la presentación y vamos a hacer un recreo, un recreo nuevo más tarde en un rato. Bien. Otro ejemplo. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde hay hipótesis canceladas e hipótesis no canceladas. ¿sí? Vamos a ver que de el conjunto fi, fi implica psi y no psi, se deduce no fi. En símbolos, lo que está acá. Ahora nos demos cuenta, nos demos cuenta a ver, intuitivamente, ¿cómo haríamos para probar esto? Si, si, si, yo, si, si nos paráramos y quisiéramos decir por qué esto es eh, por qué es cierto que, que se deduce esta conclusión a partir de esta hipótesis. Bueno, eh, ¿está bien lo que puse ahí? Me parece que la FI acá está de más. No, no está bien, voy a corregir. Pensamos justo en eso, esa FI no... Desafío. Este... Bien, vamos a sacarlo. Es así que no va. Eh, bien, entonces, ¿cómo hacemos para reducir? O sea, a ver, no es que no va. <coughs> También es cierto que se deduce de eso, pero no me hace falta esa hipótesis. Ahora sí estamos Justiniano. Eh, de fin implica psi y de no psi se deduce no fin. ¿Eh? ¿Cómo hacemos intuitivamente para, para deducir esto? Y bueno, lo que podemos tratar de hacer es... Eh, Bien, sabemos que vale no psi. Ahora, ¿qué pasa si valiera phi? Si, si, si, si pudiera ser cierto phi. Si pudiera ser cierto phi. Entonces de phi. Y phi implica psi. Podríamos deducir psi. ¿Sí? Pero... Si tengo psi y además tengo no psi, entonces deduciría una contradicción. ¿Sí? Pero entonces, como llega una contradicción, no puede ser que phi sea cierto, entonces tiene que ser cierto no phi. Esa es la, la, la, la deducción más o menos de que de phi implica psi, y de no psi se deduce no phi. No sé si a, a alguien le suena más o menos razonable ese argumento, si, si quieren, griten en el chat y me quede un poco más tranquilo. Este, pero, pero lo digo de nuevo. Lo digo de nuevo. Supongamos que vamos a suponer phi implica psi y no psi. Y ahora eh, quiero probar no phi. Si llegara a ser en algún caso que phi puede ser cierto, entonces de phi, suponiendo que vale, entonces de fi, y fi implica psi, puedo decir psi. Pero además como había supuesto no psi, de no psi y psi, llegó un absurdo. Pero como llega una contradicción, entonces no puede ser que fi sea cierto. Entonces tiene que ser cierto no fi. Bueno, bueno entonces, pero resulta que el árbol... Para, para esta demostración es exactamente o es muy parecida a la deducción que acabo de decir. La, la deducción así como intuitiva que acabo de decir es más o menos lo que representa el árbol. Lo vamos a ver ahora en la, en la pizarra. Vamos a ver si... Entonces lo que quiero es... Acá primero que nada vamos a tener que acordarnos qué es la negación. ¿Qué era la negación? La negación lo habíamos definido como phi implica bottom. Era una abreviatura. ¿sí? Entonces, este, bueno, Entonces, lo que queremos ver es, lo voy a escribir acá, lo voy a escribir acá, lo que queremos ver es que de phi implica psi, y no psi se deduce no phi. Eso queremos ver. ¿Sí? Y sabemos que, lo voy a escribir un poquito más grande, sabemos que no phi, por definición, es phi implica voto. Entonces vamos a, hacer, eh, la, vamos a hacer marcha atrás, vamos a empezar marcha atrás. Quiero deducir no phi, que es fin implica voto. Entonces, ¿cómo puedo hacer para deducir phi este, implica voto? Yo lo voy a poner con, con verde, para que lo voy a poner verde chiquito, para que no nos olvidemos de que este fin implica botón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer para deducir fin implica botón? O para y, y, para simplificarlo eso. Uso como antes, introducción de implica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pongo acá? El consecuente. Y de acá para arriba, ¿qué se va a cancelar? El antecedente. Entonces, acá anoto como hipótesis que puedo cancelar de ahí para arriba una fila. ¿Eh? Ahora ya no puedo retroceder más. Ya no puedo desarmar más botón. De hecho, un conectivo. Es un átomo. No lo puedo desarmar más. Entonces, ahora tengo que ver qué hago con las hipótesis que tengo. Tengo phi para usar ahora. Las otras hipótesis que tengo para usar son phi implica psi y no psi. Ahora, fíjate que estamos exactamente en la situación que había descrito intuitivamente. ¿Sí? O sea... Quiero demostrar no phi. Y entonces como que empecé a decir, ¿qué pasa si phi fuera cierto? Y ahora ya estoy en esa situación. Estoy en la situación de que puedo suponer de que phi es cierto. Tengo phi implica psi, tengo no psi. Sí. Entonces, ¿qué pasa si phi es cierto? Si phi es cierto, entonces, como tengo phi implica si, eh, eh, acá, sí. entonces. Puedo deducir sí. Y hay una regla que me deja hacer esto, que se llama así, eliminación de implicación. Ah, pero además tenemos que sí, tenemos además no sí, que era otra hipótesis que teníamos para usar. Pero ahora nos acordemos que no Psi, ¿quién es? No Psi es, Psi implica voto Pero ahora, de vuelta, podemos usar eliminación del implica. Entonces, de Psi y no Psi, llego a un absurdo. Usando eliminación del implica. Y... Viendo la estructura de este árbol, o sea, cuando usé introducción del implica, lo que hice fue, de acá puedo cancelar, cancelo, todas las, por, todas las hojas etiquetadas con phi. Porque es la, la, el antecedente de esta implicación. Entonces acá se me muere phi. Y es la única hoja que puedo cancelar. Entonces me queda un... Una derivación, este objeto de, este árbol de, tiene conclusión no phi, conjunto de hipótesis no canceladas. Acá escribí mal acá. Acá es D, la conclusión es no phi. Conjunto de hipótesis no cancelada está incluido, de hecho es igual, al conjunto que tenía permitido de usar como hipótesis. Entonces, estas dos condiciones, o sea, ¿qué, qué hice entonces? Construir una derivación, un árbol, Con conclusión, lo que se tiene que deducir, y conjunto de hipótesis no canceladas, incluido en el conjunto de hipótesis que me permitían usar. Entonces, eso muestra que de este conjunto de hipótesis se deduce no fin. Bien. Voy a presentar de nuevo. Y ahí quedó la deducción que acabamos de hacer en la pizarra. Bien. En... Vamos a hacer un recrédito eh, porque esto que viene es como un poquito más dedicado. Nos vemos a las 10:35 en punto a rango.